Bueno chicos, acá estaba de vuelta Se me había acabado el tiempo y no me di cuenta No sé si grabé la otra parte de las que hice Pero recién me atraparon Recién ahora me atraparon Y... ¡Excelente! out don't apareció afraid acá? Yo tengo que doblar por ahí, por ahí. Abre la puerta al maldito hijo de puta Y yo me salgo No sé si abrir o no abrir Bueno, no sé si grabé la otra parte A ver... Espera... Eh, a ver, a ver, a ver... Corro... Está ahí el pelotudo Voy corriendo... Por otra parte... ¿Y nos quedamos donde? las la mina? No, en la grada Me había quedado, hijo de puta... En la granja me quedé. Bueno, a ver. Me tengo que hacerlo rápido. ¿Eh, granja? Bueno, este, en la granja necesito las botas, que lo había perdido. el día. Tengo que ver por dónde sale el pelotudo. Si sale por ahí, o por ahí. Ahí está, ahí ahí. Creo que lo voy a derecho para acá de acá Agarramos la piedra Ahí está, ahí está. No sé qué venga Así le, después le tiramos una piedra no libra, acá, acá, por acá, Por acá, por lo que me decís, hijo de puta ¿Le doy o no le doy? ¿Le doy uno, le doy? Eh, ahí está. Le doy rápido, le por acá. Venga, por acá. acá. hago la bota. Eso. Vengo acá. Abre esto. Abre esto. Llevo esto. Hago que me corra. Tom, I thought we uno, were Sí, güey. Sí, no, sí, bueno, we. Y de eso, tú le tiro solo <susurra> por acá. Llegó? What was that? Ay, rápido, rápido, rápido. Vale, vamos, you así. can't así. outsmart me. Ven, <coughs> You little kid! Oh, Shadow, what have you done? I don't want you to become a sausage. Now we need something to put the magnet down there. Mm -hmm. <coughs> Y otro, ¿no? ¿De ¿Dónde es que la suba? De ahora la otra parte no? ¿Qué es lo que decida? ¡Hmm! ¡Let's be friends! Hey, hijo de puta! puta! <coughs> a ver verbo el es este, eh, la toga. y esto nos sirve para la escuela hacemos esto luego la introducción ah, esto es el humano ese es el metal hacemos esto tengo yeah. para correr sí. hay que hacerlo rápido porque si sí viene y lo atrapa en esta parte ya estamos muertos <laughs> PUNISH YOU FOR THIS! Firstly, I need to get rid of Chase. Firstly, I need to get rid of Chase. I'm not going to walk. De la escuela vamos a agarrar la cosa y ahora van a ver para qué. Necesito un nuevo medicamento y el matafuego. No, no voy directo a la vía del tren. Que más. No, la digo a la al otro. El encendedor por dónde lo dejé? El encendedor lo dejé acá. The basket is already full. Voy a sacar la ganzúa que esté... It's so cozy. Y vamos para la mina. En la mina... En la mina lo que vamos a hacer es... es eh, coso. Vamos a agarrar las botas que la vamos a necesitar. ¡Ay! ¡Ay, la puta madre, hijo de puta! Me cagaste todo, hijo de puta Agarramos acá el aceite Llegamos por acá Este, llenamos el aceite Esos son para las ruedas Ya tiene gasolina Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Si último lanche de dor, hay un chulo que acababa De esto, acá, esto tenemos acá Y no bueno Y hay que apretar muchas veces Hay que mover los círculos y de ahí no vamos para la mina F. I'm not going to walk. La última cosa que usará para esto es el encendedor, lo que sería acá. Me aparece. Qué raro. Me aparece. Super. me apareció una araña? Ahora apretó una G, una X. Mira, me olvidé poner así. Bueno, ya fue, se cortó la luz, esto se... Se explotó todo qué, se cortó la luz. Y acabo de te el... he se dio te Se dio cuenta. te be friends. <laughs> I'll become a toast if I go and drink. I'm not afraid of electricity and rubber boots. Yeah, Let's be friends. What's that? ¿Tiene? ¿Do you think he outsmarted rápido? me? Nice. A ver, a ver, a ver. Acá no, no damos la vuelta y de eso volvemos. Oof, I hope I didn't get bitten. I love comics, but I'd rather be Spider-Man. quiero ver cuánto tiempo me queda bueno chicos ya terminó el video eh, va a terminar enseguida así que el, el próximo capítulo seguro ya te, el capítulo ya terminamos seguro todo amigos